con solidaridad es posible complicidad no hay fracaso no hay derrota equivale a desilusión frustración lo único que cuenta es la unidad dar lo mejor coordinados en la acción ganar es dar lo mejor al margen del resultado no hay desastres por no ser el primero en alcanzar la meta. Cada vez hacer lo mejor que la anterior ocasión. Agrandando la perfección, superando la propia actuación. Elevando nuestra puntuación. Gana, hazlo bien, re quete bien. El enemigo nunca es el rival. El enemigo es falta de confianza, confianza en uno mismo. Confianza en los compañeros, compañeros de equipo Confianza en el entrenador, confianza en el juego y la diversión Dominar el miedo es controlar la situación Concentrarse en olvidarse de la presión Fluir con el existir de la ovación Solidaridad, es posible, complicidad. Ganar es dar lo mejor, no es la mejor calificación. No hay tragedias por no ser el único en subirse al podio. ¡Ganaré! superando la propia actuación elevando nuestra puntuación Gana, hazlo bien, requete bien, gana, hazlo bien, requete bien. Con todo el amor, con todo el esfuerzo, toda la entrega, toda la pasión. Así jamás perderemos, nunca fracasamos. Apoya al equipo, tú eres el equipo, nosotros ¡Somos equipo, equipo! ¡El equipo lo somos! ¡Todos juntos! Unidos en un solo impulso ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Yeah!